Qué hace grande un motoclub? su número de inscritos? lo guay que es su parche? la ficción de las motos? no señores lo que hace grande un motoclub es su gente personas que no se conocen de nada que nunca han rodado juntos que nunca han estado en ningún motoclub pero que comparten la misma ficción los mismos valores la misma forma de pensar no nos conocemos de nada pero cuando nos juntamos es como si nos conociéramos de toda la vida. Nos cruzamos España entera para acudir a los eventos del club. Entregamos corazón y alma para ayudar al compañero en dificultad. Disfrutamos de la compañía de todos y nos enriquecemos de la historia de cada uno. Y también lloramos a nuestro compañero caído, al cual recordamos y llevamos en nuestros corazones cada vez que salimos a rodar. Esto es lo que hace grande este motoclub. Y puedo afirmar que estoy orgulloso de formar parte de él, porque más que un club, es una gran familia. Este fin de semana iba de eso, a recordar al guerrero número 13. A recordarlo por cómo era, un líder, una persona especial, un hermano motero. De esto va este vídeo, un homenaje a su memoria. En primer lugar, me gustaría, en nombre del Motoclub, del Silver Rider agradecer al Ayuntamiento de Alaní todas las facilidades que nos han proporcionado para este pedazo de fin de semana que hemos tenido. De acuerdo, o sea, esas son mis primeras palabras, sobre todo Almudena que está ahí, María Luisa, que os habéis Muy portado bien. genial con no todos Dicho esto, obviamente aquí a nuestro campeón, a ver, ven para acá. que son estos dos pedazos de la bandera? Estos dos pedazos de crack. Espero que dentro de muy poquito tiempo veo ya otra vez encima de las motos compitiendo, ¿eh? Yo te quiero ver en Jerez, a ver si, bueno, cae la breva y que conseguimos cosillas para que él... este estas jóvenes, además andaluces, coño, que no tengan que ser siempre los españoles, los catalanes y demás, los que compitan, ¿no?, en MotoGP, que sean gente de aquí los que empiecen y terminen, nueva. ¿de acuerdo? Y ya por último, pues nada, a lo que habíamos venido aquí, <coughs> a recordar a nuestro querido guerrero número 13, ¿de acuerdo?, eh, esto que hemos hecho este fin de semana no es obra mía, no es obra del Ayuntamiento. La primera idea la tuvo Sergio. Sergio quería eh, hacer una cosa en Huelva. Yo luego le comenté que después de la ruta de Tarteso me gustaría haber hecho a mí algo en Sevilla y él se prestó rápidamente a pues, ayudarme. Vino un par de veces Estuvimos hablando muchísimo, de hecho, el día después de volver de Marruecos tenía que haberme acompañado a hacer una ruta trail, ¿de acuerdo? Que era la trail que iba a hacer en Huelva. Ya nos la averiguaremos para poder hacerla, más o menos sé por dónde la, iba, la quería hacer y bueno, pues la haremos. Y aunque esta es la delegación de Sevilla, estamos en Sevilla, en la ruta de lectores de Sevilla. Pero bueno, Sevilla, Huelva, Córdoba, estábamos hablando el otro día, ayer, ¿no? De la pedazo de ruta que no... Que, bueno, que las carreteras son más o menos prima hermana es que tenemos la Sierra Morena, compartimos ¿de acuerdo? yo veo esto yo me acuerdo igualmente de Sergio porque sé que a Sergio no le gustaba la playa a Sergio lo que le gustaba era esto era la, la montaña, los paros, los animalillos y yo cada vez que paseo por aquí me tengo que contar y como yo, lo hemos dicho todo el mundo y demás pero yo necesito de verdad que sea alguien de vuelva. ...conocido de... ...que ...estuvo trabajando también... ...en esta ruta de Tarcésor... ...que de verdad de... ...un pedazo de palabra, ¿no?... ...de nuestra compañera... ...así que te tomas... ...tomas la bueno, palabra... Bueno, yo no palabra. soy... ...yo no soy tan buen orador como tú... ...eh... ...os doy las gracias a todos por estar aquí... ...y... ...en fin... ...qué os cuento de Sergio... ...pues... ...a Sergio lo hemos conocido... ...durante un tiempo relativamente corto... ...pero a todos... ...nos ha marcado... ...nos ha llegado... Tenía unas características bastante peculiares. Aparte de que era un tío que le gustaba la cultura, le gustaba indagar, averiguar, disfrutaba de la naturaleza, pues tenía dos cosas súper importantes que lo hacían ser quien era. La primera es eh, la vocación de servicio. Sergio era un servidor, eh, bueno, también por su profesión y, y por cómo él era. Eso es una de las partes más fundamentales. La segunda es que era un líder. Él, donde quiera que fuese, eh, le seguíamos, porque tenía esa capacidad de organizar, de, de, de guiarnos sin, sin imponer, sin nada. No, es un, un líder natural. Entonces, claro, ese tipo de personas no son corrientes. Aquí, pues, hay una gente fantástica que tenemos todo un nexo de, un, de unión, eh, que no sé de dónde vendrá, pero ahí está. Y él, pues, aquí se sentía. ...súper a gusto, súper feliz... ...yo mmm, estoy un poco nervioso y todo... Eh, ...me gustaría acabar eh, diciendo... ...que lo, lo, nosotros, los que lo hemos conocido... ...siempre eh, lo tendremos presente... ...y me gustaría repetir... Eh, ...su frase, su leitmotiv... ...que siempre iba con él... ...que es... Eh, no, no. sé justo, sé honrado y sé íntegro... ...y que todos seamos justos... ...seamos honrados y seamos íntegro... ...y mientras... ...seamos así, estará con nosotros, estará vivo en nosotros. Bueno, y con esto ya... ...damos por finalizado este pedazo de fin de semana... ...agradeceros vuestra asistencia... ...a los que sobre todo habéis quedado aquí hasta el final... ...también a los que ya se han tenido que ir... ...por motivos de distancia... Y que espero que lo hayáis pasado genial y espero veros muy muy pronto, de acuerdo. Okay. Venga chicos. gracias. Eh, esto